Estamos hablando de este tema en vivo desde el Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz, Alex Padilla. Gracias Diego, en este momento acaba de culminar la conferencia de prensa del ministro Carlos Romero, donde ha informado de 17 allanamientos durante esta jornada dentro del caso Montenegro, en la cual se han aprendido a siete personas, entre ellos la suegra y el cuñado de Pedro Montenegro. Vamos a escuchar en este momento las declaraciones del ministro Carlos Romero que eh, para no entorpecer las investigaciones eh, se lo presentarán a las masas, masas una vez se hayan consolidado algunas evidencias investigativas pero eh, ayer en el momento en la tarde eh, en horas de la noche en la la mañana eh, se han de entrenamientos hay eh, personas que han sido detenidas habían personas arrestadas que, este, se ha también, descantado de acuerdo a, a la articulación que, no, que se ha establecido eh, el comandante general va a dar un informe en esta misma conferencia de prensa, el comandante nacional de la policía informó que Pedro Montenegro habría pagado el viaje de 18 personas a Cartagena, entre ellos el capitán Fernando Moreira y el hijo del coronel Gonzalo Medina. Escuchemos. A partir de las 11 de la mañana se puso en ejecución el plan operativo Montenegro. Se ha ejecutado el allanamiento de 17 domicilios apoyados por el Ministerio Público en presencia del fiscal. Siete personas han sido aprendidas, entre ellos dos colombianos, cinco bolivianos. Dos personas se presentaron de manera voluntaria a coadyuvar en el tema investigativo. Se ha realizado el secuestro de 190.000 bolivianos 26.550 dólares. Se ha secuestrado una vagoneta Toyota Land Cruiser... ...parado de color plata con placa... ...4278 ZDF... vehículo que era conducido... ...por la esposa de Pedro Montenegro Paz... motorizado que estaba en el inmueble... ...ubicado en la zona norte... ...número 4427 de la calle Sombrero del Sabor de la empresa de seguridad y vigilancia Tigre Cruceño, entre Quinto Anillo y Avenida Juan Pablo Semón. De esta manera estamos pretendiendo dar con el paradero de esa persona que está siendo buscada. Vamos a continuar realizando trabajos de búsqueda, localización. Vamos a seguir trabajando en el tema de investigación. Estamos eh, prestos a la colaboración de la ciudadanía cruceña que quiera... ...brindar su apoyo para que este caso sea esclarecido. De igual manera, se secuestró cerca de 129 mil bolivianos y 25 mil dólares el vehículo que pertenece a la esposa del capitán Moreira. Así también, dentro de las investigaciones, se va a investigar a un notario de fe pública quien habría extendido dos cédulas de identidad para Pedro Montenegro, quien es buscado por la justicia brasileña. Es la información que podemos entregar desde este punto del departamento de Santa Cruz. Diego, retorno contigo. Muchas gracias, Alex. Desde el comando departamental de la policía en Santa Cruz, donde hace minutos nada más se desarrollaba esta conferencia de prensa por parte del ministro de Gobierno, Carlos Romero. Estaremos ampliando la información en nuestras siguientes ediciones informativas. Pausa, ya volvemos.